Bueno, pues ya estamos aquí con ustedes agradeciéndoles infinitamente el hecho de que nos acompañen en este video que consideramos que es bien bien, bien importante y les saludamos así a sus es. amigos. Les saludamos con todo amor y cariño, eh, Elida Madrigal y Rafael Cavazos, Así es. En un video más de, de los que tantos hemos hecho. Eh, sobre la oración en vivo, sobre la oración en vivo, así hoy es. Hoy oramos en vivo y hoy vamos a orar en vivo también. Eh, pero hoy va a ser un poco diferente el, la, la temática, así eh, es. Por lo cual le pedimos que usted, pues, eh, nos atienda aquí a, a lo que vamos a estar así haciendo. Es. Pero, un momento, que queremos decir de verdad que esos son nuestros mejores deseos. Así y oración es. para esta Navidad y año, y año Nuevo 2021. Así es, esta es nuestra tarjeta, nuestra tarjeta para todos y cada uno de ustedes, nuestros mejores deseos y oración para esta Navidad y Año Nuevo 2021. Así es. Eh, Elida Madrigal y Rafael Cavazos, que sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Esta noche fue muy fría muy fría ay, qué rico, muy fría ay, así qué es, fría. es muy fría ¿no? hombre tenemos un y calorcito pero, eh, centígrados y fueron, fueron 32 30 sí, no, no pero. sé pero se congeló todo sí, sí estaba sí, todo sí. muy congelado a, ay, así este es no aquí. no este no con este Porque. calorcito olvídate no ah. Eh, no queremos salir. Y, y, y un cafecito. Un cafecito rico. Saludita. Así es. Salud, salud. Ah, qué rico <risa> es un café caliente. Bueno, eh, les invitamos o tómelo. <risa> <risa> un café virtual. <risa> ok. Este, entonces, eh, eh, ¿qué queremos hacer? Recordarles que... Estos son nuestros datos para que nos escriban así si tienen es. necesidad de que les apoyemos con una oración. Correcto, sí, así es, Este, ahí tienen los datos. Mándenos su petición en un mensaje, ahí por el WhatsApp, ahí está el número, o bien a hoy.ramos.gmail.com, o bien a través de, de Messenger, eh, y también a través de YouTube, también ahí tenemos un... Hay, hay manera que de nos den su, su mensaje. mensaje, así es. Eh, como lo han hecho algunas personas. Así ¿verdad? es. Si bueno, hay muchas, al, muchas alguna personas. petición en especial, eh, quieren que les ayudemos en la oración, con todo gusto lo vamos a hacer. Nada más mándenos, mándenos el mensaje. Así es. Entonces, eh, vamos a estar participando con ustedes con un pequeño mensaje bíblico. Eh, Así es Que considero que es interesante y es importante Claro que sí, es interesante y muy importante eh, Porque siempre que hay oración o necesidad de oración Sí Tenemos que creerle a Dios Claro, tenemos que creer plenamente si en no, el poder de Dios Si no le creemos a Dios, pues entonces... ¿Pues para qué oramos? Sí, no, no, no. Hay que creer porque nada imposible hay para Él. Tenemos que creerle con todo nuestro corazón, con toda nuestra eh, mente, eh, con eh, eso es todo, lo lo con importante. todo. Hay eh, que creerle a Dios. Sí, porque el Señor lo puede hacer, pero tenemos que creerle. Entonces, déjenos participar un tantito con ustedes un pensamiento bíblico y luego nos vamos a ir a la oración. Así es. En Marcos 11, 22 al 26, en la traducción de el lenguaje actual nos dice lo siguiente. Nos dice así, Jesús les dijo, confíen en Dios. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que confiar en Dios. Confiar, nuestra confianza es en Él. Así, tenemos es, que amén. confiar en Dios, definitivamente. ¿Por sí, qué? Amén. Porque, ¿en quién vamos a depositar nuestra confianza? ¿En nosotros? Correcto. ¿En nuestra fuerza? ¿En nuestras propias mm, capacidades? no. Nos quedamos muy limitados. No, no, no, no, no. Tenemos que estar bien enfocaditos en quién, en quién creemos, en quién confiamos y, y, y a quién hemos recibido en nuestro corazón. Los que ya tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, tenemos que compartirlo. Así es. Entonces, el siguiente la siguiente parte de, de, de este pasaje: el 23. Dice ahí. Les, ¿qué? Les aseguro Les aseguro Qué bonito lo está diciendo aquí sí. este, eh, En Marcos Les aseguro ¿Qué cosa? Si tienen confianza ah, Y no hallelujah. dudan del poder de Dios Todo lo que pidan En sus oraciones Sucederá Gloria bueno. a Dios Qué que, que interesante es, aquí eh, La escritura ahí en Marcos les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de, de Dios. Dios. Sí, amén. Todo lo que pidan en sus oraciones, sucederá, ¿qué va a pasar? Sucederá. Sucederá. Va, va, va a suceder. Así es. Así Entonces, es. Esta Navidad, este fin de año, y el principio del nuevo año, 21, 21, pues eh, eh, no hay más que estar confiando Confiendo en el amor él. y en el poder Amén, de Dios. Amén, así es. Pero así es. A, a, a, caminando derechito, ¿eh? Claro, claro. Caminando, caminando derechito, porque aquí así todo torcidito, <ríe> todo torcidito. No, no, no, así no, no se no, puede, no, no, no, no, a, a, a, a, así no. Así no vale. No, no, no, no, <ríe> no, no, no. Así no vale con Dios. No vale, no vale. ¿verdad? Entonces, eh, <ríe> me acordé ahorita de uno de los videos que veíamos de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 eh, que una vez que salió de una conferencia o algo así, uh -huh. eh, no, no recuerdo muy bien el, el detallito. Sí, sí. Pero se le arribaron unas, unas chicas ahí y una de ellas dice, yo no creo en, en, en Dios. En, en, no creo en eso que usted en, dijo. Que, que ¿Qué es dice. Eso? Este, y ya él, él entra ahí en el diálogo con ella, obviamente. Sí. Eh, y le pregunta Y, y, y le, le dice la amiga, es que ella no puede creer porque los tiene dos novios. Digo, ah, entonces tú no crees, porque no te conviene. No te conviene. Porque no te conviene, ¿por qué? Porque, porque andas chueca. Sí, no, pues andas pues, no no mal no conviene que Dios te interese? Tú quieres vivir tu vida a, a, ah, a tu como forma, tú a tu manera. A, sí, sí, sí. A, como tú crees. Claro, claro. Y no, no, no, tenemos que creer como no Dios es, quiere que no crea. No no es así. No como yo quiero creer, porque a mí así me conviene. Sí. Lo que sí nos conviene es estar alineados con Dios. Amén, amén, amén, así caminando es. Caminando derechito, derechito. Correcto. En el camino del Señor. Correcto. Ok. Así es. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué nos dice aquí? Dice, si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, Así sucederán o sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Ese es, ese es el detalle, creerlo, que a, ya está es. hecho. Así es. Entonces, pero está diciendo aquí muy clarito, si ustedes pueden decirle a esa montaña, quítate, quítate y échate en el mar. ¿Qué es la montaña? ¿Qué podría representar la, la montaña, mi amado, oh, sí. mi amada? La montaña representa Los problemas, el problema. Que estás pasando, la necesidad, uh -huh. eh, la dificultad, uh -huh. eh, por lo que estás pasando. Cualquier cosa eh, que eh, La pasando? enfermedad. Ahora, hay, hay situaciones eh, en, en este preciso momento que estamos grabando. Sí. Acaba de fallecer. Hoy, a la una de la mañana, una y media... Así es. Un, un primo... Un, un sobrino. Un sobrino. Un so, sobrino. Uh -huh. Este... Sí, eh, Rodrigo. Sí, un sobrino, un uh -huh. sobrino. Uh -huh. Ok. Eh, hijo de uno de sus hermanos mayores también ya, ya, ya fallecido, falleció. con el mismo nombre, Rodrigo. Así es. Entonces, este... Se sí, estuvo orando, pero... Este, pues voy a, yo voy a decir muchacho, ¿no? Sí, pues este, sí, es muchacho para nosotros. Pues sí. Eh, pues eh, se puso muy malito. Sí, se le complicaron muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Lo operaron del corazón, le, le quitaron... Este, la vesícula. La vesícula. El, intest a, además, el intestino eh, grueso. El, el intestino grueso. Este, le el le corazón, le, le abrieron todo. Sí. O sea, Entonces... No, no, era una carnicería no, y... No, y, y bueno, bendito Dios porque como quiera pudo pudo soportar y aguantar todo eso que le hicieron. Todavía él quedó con, con vida, eh, claro, ya con todos los aparatos. De un cuerpo tan lastimado. Ya, artificialmente, ¿verdad? ¿verdad? Pero pudo soportar mucho, mucho. Y bueno, ahí en esos casos el Señor, el señor sabe qué es lo que tiene que hacer. Así es de que... Lo, lo entregamos en sus preciosas manos Así es. Y el Señor lo, lo recogió Y bueno, de esa manera, pues bendito Esperamos Dios al porque Señor, se, sí. se ha orado por él Así Se es. oró ahí personalmente con él este, los, sí, pudo. Eh, familiares que estuvieron ahí cerquita Pudo ir su hermana y su hermano Y pudieron orar por él y entregárselo al Señor Y de, de antes ya habían orado por él Y bueno, está en la presencia del Señor ya Así es entonces Así es. Hay situaciones críticas, difíciles, pero si todo esto con tiempo quizás se hubiera programado la oración Ajá. por la necesidad de él y no se hubiera él descuidado. Sí, que no hubiera habido descuido mucho, en, en su cuerpo. Se sí. descuidó mucho, lamentablemente. Sí, sí. Ah, porque además tenía el problema de la diabetes. Sí, sí, tenía. Ah, sí, ese es como, como un extra. Aparte, sí. sí Entonces, sí. imagínate. Fue situación muy difícil. Un, un, un, todo un cuadro tremendo, bien, bien, bien tremendo, que esperamos que muy, ninguno muy, de ustedes muy, que están muy viendo muy difícil. pasen por ahí. Así es, tenemos que, que cuidarnos. Pero si no, confíen en Dios. Así es, así confíen es. Confíen en Dios, pero no nos descuidemos. Salir. No nos descuidemos. Sí. Y estamos en tiempos bien críticos en bien, este momento. Son tiempos muy con difíciles del con eso del, del, del COVID. Que eh, el Señor nos guarde, nos cuide, nos proteja. Ya salió la vacuna, al parecer eh, no sabemos los resultados totales porque pues apenas están, apenas a, están empezando, eh, empezando a, a poner las mm, primeras vacunas. Así es. Pero cuídense. Sí, debemos de, de cuidarnos. Eh, Poner toda la tensión te, no te, En primer lugar porque estamos en el internet Toda la atención, sí En segundo lugar porque pues Mi esposa y yo pues estamos siempre juntos Sí, así es que, no, eh, no hay problema. No, no tenemos ese problema Cuando salimos sí, sí no lo ah, ponemos ah, A eso sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, sí. no salimos de casa no, si no nos cubrimos Tenemos que okay. ponerlo Pero en casa Ay, qué rica la muleta. Sí, no, no, no, pues sí, okay. claro. En, entonces, cuídense, cuídense, muy bien. Cuíden a los suyos. Y esta Navidad. Ojo, esta uh -huh. Navidad y este fin de año, si no se juntan como regularmente se ha hecho, créanme lo que va a ser sí, mejor. Sí, aunque están nomás los mismos ahí de, de, de la familia y pues pueden. Cuídense que cafecito de de, con con esposo, con su, esposa, con su, esposo, desearse, su familia. Eh, lo mejor y, y, y el abrazo virtual y todo Y, y compartir el amor de Cristo Ajá. Y entonces así pues, es. Cu cu cuídense, cuídense nada más Entonces dice algo más que nos dice aquí la escritura Y con eso vamos a tener lo que es la, la parte bíblica Así es El y 26 nos dice así Cuando oren dice Perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Muy importante. Quiere que es Dios te muy, perdone muy todos los pecados? Bueno, cuando estés orando, perdona. Perdona todo lo Miren, Amén, estamos en tiempos es. bien complicados. Ya les lo decíamos ahorita. Estamos en tiempos muy, muy, muy, muy complicados. Y, y esto de, de el estar aislados prácticamente. Sí, sí. Esto ha venido a causar en muchas personas uh -huh. un gran conflicto interior. Sí, así es. Eh, mucha ansiedad, muchos, o sea, malos pensamientos, eh, mucha desesperación y, y tantas cosas este que, que la gente, muchos, muchos, hasta se han suicidado. Así y, es. Y, y bueno, por eso es tan importante tener... En, en nuestros corazones, en nuestras vidas, a Cristo Jesús. Tú mencionaste una palabra que la quiero volver a, a mencionar, uh -huh. ansiedad. Así Cuando hay es. esa ansiedad... Así es. Vienen grandes problemas y conflictos en la persona. En la persona, así es. No en los demás, así en es. la persona. Pero al venir ese conflicto en la persona, pues eh, la van a pasar al costo a las demás personas. Sí, sí, sí, definitivamente. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay un conflicto en ti mismo. Sí, y esa ansiedad eh, te va a hacer hacer cosas que tú no debías haber hecho. Así Entonces, es. Entonces, el perdonar, como dice aquí la, la escritura, como dice aquí, pero cuando oren, perdonen todo lo todo. malo que otra persona les haya hecho. Así, así es. Así Dios, su Padre que está en los cielos, les perdonará a ustedes todo, todos sus pecados. sus pecados. Ya está hablando ahora de los tuyos, todos tus pecados que tú eres cometido. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Mira, es algo bien simple y bien sencillo. Sí, eh, o sea, el Señor siempre nos está hablando de, de la confianza en Él. Isaías 41, 10, que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén, amén. Dice, amén. no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así de que Dios está con nosotros. No hay que quitar eh, eh, la mirada de él, la fe, la confianza, la seguridad de que él nos protege. Amén, él amén. envía a sus ángeles eh, para que nos protejan de todo amén. mal. Y, y claro, nosotros no, nos dio el entendimiento y el raciocinio amén. Para, para cuidarnos. Amén, amén, amén, Entonces tenemos que obedecer. Amén. Entonces, miren, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Que esta Navidad podemos tener la mejor relación posible con Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, así es. Vi un, una frase eh, en uno de los videos, creo que fue eh, en, en los programas que vemos a, a través de la televisión. Eh, nosotros vemos la televisión, pero lo que nosotros queremos, no lo que la gente mm, nos quiere dar. Sí, no, no, no, no, no, la... Pues sí, la televisión bueno, este... entonces, la televisión es, es una pantalla eh, como un monitor. Sí. ¿No es, con el, el... Con el Apple TV, eh, ponemos lo que nosotros queremos ver, sí, eh, y a veces nada más noticias o cosas por el estilo, porque pues, sí, queremos estar un poquito enterados de lo que está pasando en el mundo, pero sí, pero, clasificamos mucho lo que vemos, porque muy, cuidado. ¿eh? Muy, muy clasificados, sí, sí, cuida, claro. Cuida, cuidamos mucho eso, porque hay mucha falsedad en este mundo. Hay mucho, mucha, mucha falsedad. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tiene que, que estar sucediendo?, cuando tú clasificas lo que tú quieres ver y oír, te va a ir mejor. Amén, así es. Te así vas a de menos basura de la mucha basura que existe en, en los medios. Sí, sí, es mucho mejor estar viendo, este, nutriéndonos, nutriéndonos de la palabra, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra fe crece, nuestra confianza eh, crece y, y es, es, o sea, es muy importante la nutrición espiritual. Así Amén. como la, la, fí sí, sí. la física, ¿verdad? Lo que, lo que comemos, eh, lo que nos alimentamos para nuestro cuerpo, nuestras defensas deben de estar arriba, así nuestras defensas espirituales deben de estar bien puestas de arriba y saber en quién hemos creído, en quién hemos confiado, con la seguridad de que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. Entonces, Así es. ¿qué tenemos que hacer? Orar y perdonar. Amén. Y vivir una vida más tranquila en lo que sea posible. Amén, amén. Así es fácil, tal vez no tan fácil, pero tampoco es imposible. Claro, claro. Miren, ahorita, nomás para que tengamos un poco de idea, ahorita en esos tiempos, mucha gente no quiere saber de, de las cosas del Señor porque no les conviene, como mencionábamos ahorita, sí. lo que decía Dulce. Sí, porque andan mal. porque. Eh, el... eh, exacto. Sí. Entonces, ¿qué que anda mal, pues, no, pues, no, no quiere saber nada no de Dios. No quiere saber nada de pues, Dios. Sí. E exacto. Entonces, y aún los gobernantes, ¿eh? Sí, sí, sí. A, a, aún los que son senadores, diputados y, y que están en las cámaras de, de, y, sí, y en todo el, lo demás. Sí, en el gabinete. Eh, todo. Eh, y, y déjeme comentarles un poquito antes de irnos ya a la oración. ¿Cuántas leyes han dictado ahorita uh -huh. de el aborto que es bueno? Sí, no, no, lo a... El problema sí. es que el, Cuando una Chica aborta Una mujer aborta uh -huh. Es una criatura que ya Estaba forjándose en su vientre Así es, así es Es una criatura Sí No es No es una más ahí que, que Como tumor que se te estaba formando No, no, no, no, no, no, no. no Era una criatura Ya es una criatura Así es. Y entre más va pasando, esa criatura se va formando cada vez más y mejor. Así es, correcto. Entonces, cuando el aborto se practica, están destruyendo una vida. Sí, están asesinando. Es un crimen. Es un y es crimen. increíble cómo la mujer, Dios, le dio esa gracia. Amén. Así eh, es. De poder. De, de César, pro, la pro, máquina que, que, que, que puede eh, dar vida. Amén, amén, así es. Con, en, entonces... El Señor es grande en, y maravilloso. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero las leyes han hecho que existan... Sí. Pues leyes... Torciendo, que, que, que, torciendo que, que, que todo están lo torcidas. que... Torciendo todo lo que Dios ha hecho. Ahora, así por otro es. lado, de lo que Dios ha hecho. Lo hemos dicho en otros videos... Uh -huh. ¿Cómo surgió el hombre? Dios lo creó... Sí, amén, así es... No, venimos del chango... Ahora, si tú eres de los que crees que vienes del chango... Pues fíjate, a ver si notas por ahí una colita atrás como los changos... <risa> no, no, no, no, qué barbaridad... Estamos creados a la imagen y a la semejanza de Dios... Amén, así es... Pero cuando Dios creó al hombre... Del polvo de la tierra. Uh -huh. Porque la tierra es también creadora. Un tú es una semilla y va a haber una planta ahí. Y nace. Y nace porque nace. Okay. Así es. Hay, hay que cuidarlas también, obviamente. Claro, claro. Pero cuando ya Dios creó al hombre a su imagen, a su cansa, uh -huh. dijo, mmm, está bien, me quedó igual mm, que yo. Muy bien, perfecto. Ah, pero uh -huh. no lo puedo dejar solo ¿Qué va pues a hacer sí. ese hombre solo? Solo no Ah, pues le va a hacer la ayuda idónea ¿Y qué hizo? Ah, nomás bueno, que necesito dormirlo Porque si no eh, sí. decir, ah, ¿Qué estás haciendo conmigo? No, no, no, ay, pues me acabas de hacer Y ya, ya me estás queriendo sacar Una costilla No, no, pues no, no, no. Sí. ¿Lo anestesió? Dicho sí de esa manera Sí, sí, que, él, que, que él se conocen, supo lo que hizo ¿Lo durmió? de sacó una costillita de esa costillita de ahí, formó a, la ahí mujer. formó a la mujer Qué maravilloso que no maravilloso el polvo, es el señor Sí de la costilla del hombre de la costilla del hombre así es pues eso es, es común en, en algunas personas es mi costilla Pues sí es que Es mi costilla eh, Eso es lo dicho por el señor en la, en la palabra sí, sí, sí, Entonces sí. ¿Qué qué sucede? ¿Qué les dijo? Ahora sí, ya están listos. Eh, júntense y, sí. y, y a tener hijos. Así es. Y Llenen la crear. tierra. Uh -huh. Y vaya que sí hemos llenado la tierra. Uh -huh. Nosotros ya pusimos Muchísimo. nuestra parte. Sí, claro. Nuestros hijos ya están poniendo su parte. Sí, yo creo que ya. Ok. Cada quien. O sea, haga lo suyo. Pero derechito. Derechito. Sí, sí, sí. Ok. Así es. Pero otra de las cosas que sucede uh -huh. Sobre todo cuando vienen las ansiedades Y todas esas situaciones en la vida Que, que sí. a veces no entendemos No, no comprendemos Desesperación, que, sí ¿Por qué Hay tanto divorcio? Sí, porque pues O sea eh... Se juntan con La persona quizás no adecuada Porque no oraron sí. No pensaron y actuaron nada más. Sí. La inercia. Nada más. Ay, qué linda está esta muchachita. Ay, me gusta como para que sea mi, mi, mi mujer. Pero te uh -huh. casas y resulta que no era la, la, la muchachita que tú querías. Uh -huh. Sí. Bueno, después poniendo los, los ojitos en, en otra chica o en otro chico. Sí, sí, sí. Y vienen después los conflictos. Vienen las consecuencias. Hace sí, unos sí. días. Dios me permitió a mí Cumplir mis primeros 80 años en, Primero, en octubre, sí. sí ahora en octubre Así es, gracias a Dios Y antes de que se acabara octubre Le permitió la, a la muchachita esta Le, eh, le permitió a esa muchachita A esta muchachita 54 años de casado conmigo Nomás, es todo Y luego en noviembre el Señor le permitió cumplir sus primeros 77 años. Sus siete, siete. De hecho, de al revés o al derecho es igual, son dos <ríe> siete. Siete, Así siete. Así es. Bueno, bendito y... sea el Señor. Amén. Bendito en, sea el entonces, señor. Porque ya no hay matrimonios que perduran tanto. Porque les falta solidez y una entrega. Eh, al Señor. Así es, así es. ¿Quieren tener matrimonios firmes, sólidos, fuertes? Busquen del Señor. Buscar al Señor. Eso es lo primero. Entonces, si buscamos del Señor, a nosotros nos ayuda mucho eso. La roca fuerte. ¿Por qué? Porque cuando estamos sin el conocimiento de Dios, pueden acontecer muchas cosas. Así es. La vista se empieza a ir por donde no sí, se debe empieza, de irse. empieza a vagar y los pensamientos y, los pen, y todo. Exacto, <ríe> los pensamientos. <ríe> todo. Entonces, hay que tener ese cuidado. Muy importante. Ese cuidado. Muy importante tener a, a Dios en sus vidas. Por eso les, les decimos: ¿tienen alguna necesidad en especial por la cual les gustaría que les ayudáramos a orar? Así es. Pues Solamente Ahí tienen Así Ahí es tienen los datos. Ahí tienen los datos. Ahí está el correo, está el Messenger cuando usted el video ahí en, en, en YouTube. Sí. Eh, digo, en, en Facebook, ahí está, para que puedas, El WhatsApp, un, ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Eh, y, y en YouTube, pues ahí mismo donde estás viendo el video, ahí abajito puedes poner un, un, un mensaje. O bien directamente a mi correo. Así es, así es. Hoy punto, oramos arroba gmail.com uh -huh. entonces, es. ¿qué tenemos que hacer? pues vamos a orar ¿qué te parece? así es, así es ¿te gustaría que oraran por ti? pues vamos a ponernos a todos en, en las manos las del Señor manos señora. del Señor, sí, amén pero déjame seguir exponiendo aquí esto para que lo tengan ahí presente y me voy Así a tomar de la mano con, con mi esposa, Así aquí es, estamos amén. los dos unidos, y vamos a orar. Voy a pedirle a mi esposa amén, que haga una Dios. primera oración y yo hago una segunda. Amén. Por esta Navidad, por este principio de año, y por todos y cada uno de ustedes que están haciendo el gran favor de estar viendo, y de aquellos que van a compartir también los videos. Amén. O este video. Así es. Adelante. Amén, Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento. Le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Le damos gracias, Señor por la vida, por la salud que usted nos ha dado. Le damos gracias por su protección, Señor. Padre, gracias le damos por nuestra familia, nuestros nietos, Señor, que usted ha sido con ellos, les ha guardado, les sí, ha señor. protegido. Gracias, de, Señor, le damos por los trabajos que ellos tienen, Señor, nuestros hijos. Y gracias, Señor, por todas sus bendiciones, Señor, recibidas en este año, Padre, eh, son tantas sus bendiciones, Señor, y tanto el agradecimiento, Padre Santo, que nos uh, faltarían palabras, Señor, para agradecer, Señor, todo su amor que usted tiene para con nosotros, para con sus hijos, para con todo, todo, todas las familias que en este momento, Señor, están agradeciéndole, Señor, juntamente con nosotros, Todas sus bendiciones, Señor, sí, señor. su protección, Señor, de, de estos virus, Señor, que se han presentado, Señor, de este COVID, Padre mío, y tantas personas, Señor, que, que ya se han ido, que ya no están con nosotros, Padre. Usted sea con, con las familias, Señor. Eh, de todas las personas que han fallecido, sus familiares, Padre mío, que usted les dé la paz, que usted sí, les dé sí, el Lord. confortamiento, que usted les dé la seguridad, Señor, de que ellos están protegidos y si le han aceptado en sus vidas, en sus corazones, Padre, que le busquen siempre, porque usted es el único que nos, nos da, Señor, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Señor. Padre, que le busquen, le busquen más de cerca, Señor, y que haya, Señor, eh, esa, eh, esa fe y esa confianza y esa seguridad. Que está puesta en usted, Padre mío, le pido una bendición muy especial, Señor, por cada una de las personitas que siempre, Señor, eh, han visto los videos y han recibido bendición de su parte, Señor. Gracias, Padre, sígales bendiciendo, Señor, y sígales dando, Señor, de lo que ellos necesitan, Señor, que la fe... Señor, sea bien firme, bien arraigada en sus vidas, Padre, y que lo compartan con las personas que aún todavía no le conocen. Padre, en sus preciosas manos los ponemos a todos, Señor, y que esta Navidad, Señor, la mejor Navidad, Señor, que pueden pasar, Señor, es aceptándole a usted en sus corazones, que abran sus corazones y que le, le acepten, Señor, Señor, y que sean obedientes a su palabra, que todos seamos obedientes a su palabra, porque sabemos que su venida está pronto, está próxima, Señor, por tantas cosas que han sucedido y están sucediendo. Padre, sabemos que usted viene pronto, que nuestras vidas estén, Señor, listas y preparadas, para en el momento que usted venga, podamos ir con usted. Padre, gracias le damos también por este nuevo año que viene, que usted sea Padre, con cada persona que, que le haya aceptado y aquellos que no le han aceptado, que pronto, Señor, venga a, a sus vidas, a sus corazones, sea con todos y cada uno de ellos. Padre, gracias por todas sus bendiciones, por toda su protección, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver, pero yo quiero hablar por salud. Eh... Amén. ¿Qué, ¿Qué es lo que te acontece? ¿Qué, ¿Qué es lo que te está pasando? Mira, pon tu manita ahí en, en tu pecho. Y vamos a orar. Sí, aleluya. Bendito sea, Señor. Ya sea que tú, en lo personal, estés pasando por algún momento de salud quebrantada, o alguien de los tuyos. Sí, mi Cristo. Y espero que nadie tenga el COVID de, de los tuyos. Porque esto ha sido... O sea, ya se ha llevado... Se ha llevado muchos, muchísima muchos, gente, muchísima es. gente. Cierra tus ojitos y ora conmigo, padre, padre Santo. Santo que cualquier señor, persona, señor. señor, que en este instante, en este momento puso sí, su señor. manita y su pecho. Sí, mi Cristo. No que esta personita pueda sentir, señor. Sí, señor. Que usted está tocando su cuerpo, que usted está tocando sí, su señor. vida. Y a ti te dijo, mi amada. Sí, Solo crees. Sí, Así como dice el Señor, si oh, tú puedes sí, creer, Dios. todo lo que tú pidieras en oración creyendo el lo vas a recibir. Recibes, y sí, dalo como un hecho. Aleluya. Declara sí, tu sanidad. Declara tu sanidad. Declara tu sanidad. De sí, Cualquier parte de tu cuerpo que esté afectado. Ya sea en tu propia persona sí, señor. o en la de tu familiar. ¿O en la de tu amistad? Sí, mi Cristo. Y a ti te digo, recibe la victoria, sí, recibe, recibe, la, recibe bendición, la bendición, recibe la sanidad. Recibe, en ese nombre recibe, que es sobre todo sanidad. nombre, en el nombre poderoso el nombre, de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Y a usted, Jesús, Señor, ríe, le aleluya. damos toda la honra, sí, toda señor. la gloria. Y le damos toda una, la gloria, alabanza. La gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Por bendecirnos. Sí, gracias por bendecir, gracias Señor. Gracias por estos medios. Y gracias, también, Padre Santo, señor. por los que creyeron sí, señor. que reciban la victoria, que reciban la bendición. La bendición. Sí, señor. En el nombre poderoso en de Cristo de Jesús. Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Amén. En el nombre amén. de Jesús. Y amén. Bueno, pues amén. ya estamos despidiéndonos es, y recordándoles así. nada más verdad que esa es nuestra. Eh, Nuestro son nuestros mejores, tarde, deseos. nuestros mejores deseos. Y oración para esta Navidad y para este año nuevo, nuevo año 2021 que Así empieza. Así es. Ya, en unos Así es. días más. Así es. A lo mejor cuando ustedes viendo eh, apenas está llegando o ya llegó o esperamos que lo veas antes de Así que es. sea. Así es. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes y que el amor del Señor reina en sus vidas y recuerden que aquí estamos. Si usted necesita el apoyo de la oración, con todo gusto usted puede eh, eh, llamarnos o más bien enviarnos un mensaje a través del WhatsApp, ahí es el 469-238-9007 o bien a través del correo que hoy gmail.com o así bien es. a través de Messenger o el YouTube y en nosotros cual, le vamos cual, a apoyar en la oración. Que usted, usando usted para vernos, ahí estamos y... Esperamos su, su mensaje así y, es. y cuente cuente con que tan pronto como llegue, así nosotros es. lo vamos a poner en, en oración. Así es, un fuerte abrazo y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y un abrazo. Y un abrazo a sus fuerte, amigos fuerte. de siempre, Elida Madrigal y Rafael. y Rafael Cavazos. Así bendiciones. es. Bendiciones. Bendiciones y que el, el amor y la paz del Señor sea sobre sí, sus amén. Vidas y sobre los suyos. Amén, así sea. Bendiciones. Bendiciones.